Eh, ayer tuvimos Consejo de Administración de Insule. Eh, nosotros posicionamos nuestro voto a favor de la cesión de parcelas y también a favor de la licitación de los pliegos de alquiler, también de venta. Es un acuerdo que nos habéis escuchado defender eh, desde el principio de la legislatura. Eh, a, en este momento eh, se garantiza que se van a construir 216 viviendas en régimen de alquiler, más otras 108 posibles. Eh, y lo único que tenemos que hacer nosotros desde aquí es seguir empujando al gobierno a que cumpla con un compromiso electoral y sobre todo con una necesidad social, ¿cuál es? la de vivienda pública, especialmente la de régimen de alquiler. Eh, ya sabemos que en el sur no se han hecho bien las cosas históricamente. Sabemos que el parque de vivienda en régimen de alquiler siempre ha sido el gran abandonado en la gran época de izquierda unida y el Partido Socialista se construían miles de viviendas en venta, no se pensaban en el alquiler. No, para nosotros es la opción. Que un instrumento público, cual es el SULE, eh, tiene que desarrollar para cumplir su función social, pero ojo, también para garantizar la permanencia de la empresa en el tiempo, aunque esto será otro debate.